América Latina es grande, y es diversa, y todos estamos conectados. Pero nuestros hábitos de seguridad de internet no son los más seguros. Veamos. Más de la mitad de los niños tienen su propio perfil de redes sociales, y pocos padres monitorean las redes de sus hijos. Los adultos que confiesan no cambiar sus contraseñas frecuentemente es alto. Y aunque muchos latinoamericanos trabajan desde su casa por medios digitales, 3 de cada 4 empleados declaran que no recibieron ninguna capacitación sobre cómo hacerlo de forma eficiente y segura. A los hackers les gusta Latinoamérica. En nuestra región, tenemos tres países del top 10 de los más atacados por troyanos bancarios móviles, y los ataques de malware por día se cuentan por millones. Pero hay un dato importante, Kaspersky está en tu país. Conoce las soluciones en ciberseguridad para hogares y empresas.